Ya con quien te recibimos en este segundo bloque le damos la bienvenida a Flavio Mendoza Bienvenido, Flavio. ¿Cómo estás? Muy bien. no tenerte nuevamente. De vuelta acá. Un gusto recibirte. más cómo le quedaba la otra. Los luces de terror. Es <risa> como que ahí no los veía. <risa> me acuerdo con la careta. Claro, como que recién ahora podríamos decir que nos estamos conociendo ahora las caras. Nuestras haciendo. caritas de verdad, la, la otra Frankenstein Frank Frankenstein, <risa> claro. El mini Frank Claro, Stanley. eso era Harley <risa> Quinn. Teníamos claro. a la monja, toda una serie de personajes de terror. Porque bueno, le tocó justo <risa> venir a, <risa> a Flavio <risa> a presentar en su momento tres empanadas. Bien. Pero ahora la visita tiene que ver con otro espectáculo. Gran bien. espectáculo. Está cumpliendo 10 años, nada más sí. y nada menos. El mayor éxito teatral de la Argentina es Travaganza, que viene a la provincia de Mendoza. Qué bonito. Sí, increíble, increíble, increíble lo que es el, el Arena, donde lo vamos a, a presentar. El este... Estadio Concavo, que es de, las, de los lugares realmente que más personas albergan que tenemos aquí sí, en la que provincia. yo lo hemos logrado también hacer este. Si bien no todo, porque a mí no me gusta esa cosa tan distante con el público, mm. pero sí tam, eh, poder hacerlo grande de una capacidad que para que sea un, un show. Para todos los bolsillos, viste, que no uh -huh. es que sea un uh -huh. show elitista claro. y que solo un grupo de gente los pueda ver. Este, lo vas a ver un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero claro, se va a poder ver claro. para todo el mundo. Así que estamos muy orgullosos también de, en este momento, ¿se acuerdan cuando vinimos la otra vez uh -huh. con Tres Empanadas? Era remarla porque recién se Sin estaba dudas. como todo reactivando. Y ahora poder salir con este gran espectáculo, que, uh -huh. que es el, el espectáculo de nada más emblemático de Argentina por, por lo que tiene, no viste que no podemos ir a, una, a un, lo hablábamos, recién, a un teatro convencional. Tenemos uh -huh. que ir a un lugar porque la pileta es una pileta gigante con Necesitas un hidráulico. De una con, estructura, no. Una ¿Claro? estructura son, imagínate, sí. son como 10 camiones los que vienen para armar todo una lo que se Terrible, terrible. Y hacerlo hoy también en nuestro país, que tampoco estamos. Totalmente. También no, es, es, es, es una locura, pero una locura hermosa, porque estamos súper este, entusiasmados con con esta gira nacional que después va a desenlazar en la internacional, así que ahí... Qué bueno, con todo. qué bien. Flavio, sí. ¿cómo evaluarías? Porque 10 años, en este marco de los 10 años, tanto tiempo, tantas cosas, tantos artistas que han pasado, sí. si mirás hacia atrás, ¿cómo ha sido ese camino? Hermoso, hermoso y a la vez duro, porque este, nada, yo hay una parte de este espectáculo, lo que tiene estos 10 años están las mejores partes de toda la saga de extravaganza mm. y partes nuevas. Y siempre en los espectáculos, yo tenía un, un humorista, y el humorista lo adaptaba a la historia del espectáculo, pero siempre tenía su parte personal, que hacía su parte de humor. Y en este dije que no, yo quería eh, tener tres actores donde yo les dé los personajes que quería hacerles. Pero así que estos personajes son el, el pasado, el presente y el futuro, se llaman así. Y cuentan un poco el pasado, el presente y el futuro mío, del espectáculo y de mm. lo que hemos vivido. Y es como yo digo en el show, yo puedo contar toda mi vida en estos 10 años porque me ha pasado de todo. De cosas buenas como cosas malas, como uh -huh. una de las cosas más maravillosas de pasar en mi vida que es el nacimiento de mi hijo. Uh -huh. y, y es un espectáculo que a mí me, me pone no solamente como en un lugar como artista, sino... Como productor y con lo que quiero decir también, ¿no? Tiene un hermoso mensaje el espectáculo. La gente se emociona mucho, la gente que se va del espectáculo me dice, uy, te quiero agradecer por lo que vimos, ¿viste? Cuando van el, maravillados. Cuando el espectador te dice eso, para mí es como, ¿viste? Misión cumplida. La verdad que uh -huh. muchas veces que me mandan mensajes, yo los copio y los pego en el chat de los chicos porque a veces les digo, no sucede siempre esto en los espectáculos. A veces los espectáculos son más comer el pochoclo, ver el espectáculo y te fuiste a tu casa. Claro. Tal este, cual. Pero cuando alguien uh -huh. se toma el tiempo de escribirte por lo que vio, por lo que le pasó, por lo que sintió, por lo que le despertó a la persona, este, esta cosa, viste, de, de que si vos trabajás y luchás, lográs las cosas, uh -huh. a mí eso me, me, me moviliza mucho. Seguro, es que es una experiencia más que un simple claro, espectáculo. Claro. exacto. Se vive exacto. desde otro lado. se sí, sí. van a estar acompañando artistas... Muy reconocidos y talentosos sí. también, uno de los nombres que ya resuenan por ahí, Facu Macei, sí. este, ¿cómo, ¿cómo pensás vos a ese equipo? Porque tanta gente, me imagino, Seguro. talentosa que hay en nuestro país, que quiere formar parte, pero sí. vos sin dudas tenés eh, esa, esa mirada crítica y puntillosa para decir, no, quiero que estas personas conformen mi elenco. Entonces, Facu, Facu es como mi hijo, entonces uh -huh. este, está desde el día cero conmigo, desde el primer uh -huh. extravaganza, entonces eh, él ha crecido conmigo y, y, y también nos vimos como amoldado en la forma uh -huh. de trabajo y por ahí si Facu no está arriba del escenario igualmente va a seguir trabajando conmigo porque uh -huh. en la parte coreográfica ya entiende lo que yo quiero claro. este, y sabe y ya tenemos la misma fórmula uh -huh. viste es como que estamos eso es una ventaja también como bailar con Gisela yo con Gisela me entiendo porque uh -huh. bailo hace miles de años como como con la, la persona que más bailé en mi vida, entonces nos miramos y sabemos claro. qué, qué pasa, qué tenemos que hacer, función. eso es como re importante. Uh -huh. y, y siempre trabajo con un equipo muy joven y muy talentoso de artistas, viste, en el humor está Lula Rosenthal, que es uh -huh. increíble, Celeste, este, Facundis viste, son eh, artistas muy, muy talentosos que la gente por ahí... No los conoces popularmente, pero uh -huh. cuando los ves. Y a mí siempre me pasó con extravaganza, que siempre dije lo mismo. Extravaganza más allá que me por ahí me vayan a ver a mí, a Facu, Es extravaganza, uh -huh. para mí ese es el show. No no no lo la figura. Las figuras. Claro. Porque Ajá. la figura me parece que acompaña toda esa magia, ¿viste? Uh -huh. eh, y es lo que yo siempre quise hacer, que no digan, ay, bueno, voy a verlo a Flavio. No, vayan claro. a ver extravaganza. Porque, uh -huh. Que tome eh, fuerza por sí mismo el espectáculo. Exacto, claro. y creo que el espectáculo tiene esa fuerza por sí misma. Vos seguro. mencionabas estos camiones enormes donde van a traer esos piletones, ¿qué más hay en extravaganza Por Uy, ejemplo, que no hayan otros espectáculos porque si ha sabido mantenerse en el tiempo y perdurar durante más de 10 años es porque tiene su sello único, distintivo, sí. que lo hace diferente a bueno, todos los espectáculos que, que, que vemos acá en Argentina. Este escenario, el escenario y el mm. techo del escenario sí. no son convencionales, no son... Eh, son hechos para el espectáculo, claro. porque el, el techo tiene que albergar los aparatos, los uh -huh. motores que bajan, que suben y los aparatos que utilizamos. Uh -huh. Y la pileta es igual, es una pileta que tiene un hidráulico que se eleva para destapar la pileta. Tiene un tamaño, es, es tan grande el escenario que, viste, no sé, cuando viene un recital le mandas el rider de lo que es el escenario, sí. te arman el escenario, te ponen la pantalla y ya está. Claro. claro. No, Yo no no puedo manera. mandar eso. Tengo no. que no. traer el escenario que sí, sí. usamos para... Totalmente. Y la verdad que es muy complejo. Primero que armar los complejos ponerlo en funcionamiento, después tener el agua, que el agua la tenés que tener, que tiene que estar caliente, porque si no, la abuela no se mete. <risa> <risa> yo, yo si el agua no está caliente, señora. No, no se hace Temperatura no, porque, de acusi para Porque plavio, te okay. juro, por Dios, que yo soy súper friolento. Uh -huh. Así que el agua y que esté en temperatura, que esté que cristalina, es todo un trabajo que la uh -huh. gente uh -huh. no sabe el atrás que hay, que es muy, muy, muy este, complejo. Complejo, pero a la vez maravilloso, porque después es, ves el espectáculo y y no crees que estás en Argentina, uh -huh. y, este, y eso también me enorgullece, porque es un espectáculo que es argentino, y que no tiene nada que envidiarle a ningún espectáculo de, del mundo. Por Segura. supuesto. Flavia, y un show, semejante envergadura, tan complejo, tan distinto, como artista te pregunto, y como empresario, ¿por dónde se empieza? Por un ensayo, por, ¿cuál es la, la punta del ovillo <risa> para semejante monstruo? ¿Vos sabés que todos mis espectáculos los he escrito en servilletas o en cosas así? O ah, sea, ¿sí? ah, no Megas, momento de inspiración te baja bueno, y. Eh, Marcelo Polino siempre juega con eso que dice, yo me acuerdo que la primera vez él vino con un pedacito de una hoja y me dijo, mira, yo quiero hacer esto y se, se lo garabatié. Siempre empieza el medio así y siempre está muy en mi cabeza lo que quiero. Y después, bueno, viene la parte eh, de locura económica, ¿no? Porque es un espectáculo que, que la verdad que no es fácil hacer. No, para este, no. Si bien toda la parte eh, de infraestructura ya está, pero solamente lo que es trasladarlo, ponerlo en práctica, no armarlo, desarmarlo, es costosísimo. Y, y es un riesgo también, ¿no? Muy grande el que estamos este, atravesando, porque eh, la gente mucho no sabe, pero en estos riesgos de, de, de producción es tan grandes, este, si no te va bien, podés perder muchísimo. Sí, Entonces nada. siempre estamos ahí, ¿viste? Uh -huh. Remándola diciendo, pero le tenemos muchísima fe, mira, venimos a hacer... La anterior este, ciudad fue Santa Fe, uh -huh. fue algo increíble también lo que pasa con este espectáculo, que fue un récord absoluto en venta de, de espectadores, viste, en, en entradas. En tres días hizo más de 15.000 espectadores, oh. donde nunca Alucina. había pasado en Santa Fe con un espectáculo uh -huh. y Santa Fe habló del show, viste, así que estamos muy emocionados con eso, que si decimos, bueno, si viene así, este lo buenísimo, ¿viste? Uh -huh. estamos muy, muy contentos bueno. y bueno, cuando vi la arena de acá, ¿viste? Lo vi y dije, "Wow, es ¿viste? imponente". Ese sí, es lugar. imponente Está y buenísimo. el show va a quedar ahí impresionante. Eh, va a ser un, un, un evento único. Mirá, seguro. las entradas ya están en venta para vos sí. que nos estás viendo y estás muy manija por ver extravaganza <risa> en Mendoza. Te metes a la página de Ticketek y allí las vas a poder conseguir. Es el próximo 28 de mayo, desde las 21 a 30 horas, ahí en, esta, en el Estadio Concagua Arena, que es maravilloso, como estábamos diciendo, para no perderse. Es un espectáculo que está cumpliendo 10 años y como nos comentaba Flavio, va a ser como un repaso de todos los extravaganzas a lo largo de este tiempo, pero bueno, con sus detallitos únicos también. Flavio, hay que decir además que es una fuente de trabajo para muchísimas sí. personas que laburan con Y vos. somos muchos. ¿Cuántos son? Si más o menos, tenés, más o menos, o menos entre, el número. Entre los eh, artistas en el escenario, los técnicos, todos los que vienen a armar, y más o menos somos 70 personas. ¡Wow! Entonces, es un eso, movimiento es importante gente. de gente. Mucha claro. gente y aparte eh, estamos también que... Que con mi productor decimos a los chicos se les paga por ahí mensualmente y haces una fecha. Claro. ¿Entendés? Porque uh -huh. también es como difícil, este, pero también es la forma también de, de, de poder hacerlo, ¿no? Entonces, por nada, este. Es difícil, pero a la vez es una cosa que, que estamos muy apasionados claro, eh, con hacerlo. Yo lo disfruto mucho. Uh -huh. este, creo que que el arte tiene que existir, tiene que estar, tiene que hacerse como sea. Y no solamente buscar la plata, ¿viste? Uh -huh. Yo creo que la persona que, que solamente busca ganar plata no sirve, no termina de mostrar el arte, uh -huh. ¿viste? Porque si no ves como una cosa muy mecánica, muy... Total. Eh, y, y creo que en esto tiene, tiene mucho que ver en lo personal más que en lo, en lo, en lo económico. Uh -huh. Y bien, obvio que lo necesito porque es con eso vivís con eso lo mantenés uh -huh. sí, pero, pero pasa por tengo, otro lado para mí me pasa en este momento uh -huh. de mi vida pasa por otro lado sí, sí. Bueno, sin sí duda. se nota lo, lo apasionado que sos, este, lo luchador, sin dudas Recién Total. nos acordamos cuando anticipábamos tu nota de lo que la peleaste Uf, durante la pandemia. No, no, no, no. Fuiste el que se calzó la 10 para representar a todos los artistas del país, para volver a abrir las puertas de los uh -huh. teatros y demás. Y sin dudas, bueno, eso te, te diferencia, bueno, ¿no? La, de... la gira anterior de, de, este, de Tren empanadas fue un poco eso, es uh -huh. reabrir teatros que no se estaban uh -huh. abriendo por, por la pandemia y fue también remarla, pero pero creo que también es, este, es necesario ¿no? hablar, decir las cosas, lo que pasa, eh, desde una forma buena, vista ni siquiera conflictiva, pero hay que decir lo que pasa porque hay gente que la ha pasado muy mal en ¿Sí? esto. ¿no? Sí, Durísimo. Flavio, ha sido un gusto enorme tenerte placer, con nosotros de nuevo, ojalá que sea con todos los éxitos. Ahora van a ir, sí. Vamos a ir. Por no supuesto, me lo quiero perder. No, por supuesto. Este, y es de esos espectáculos que se vuelan muy rápido las claro, entradas. Así que, vamos así que, a que yo justo me apuro, me meto ya mismo a Tiketec. Aseguro mi lugarcito en el Estadio Concagua Arenas el próximo 28 de, mar, eh, de mayo, perdón. Extravaganza está cumpliendo 10 años y ustedes no se lo pueden perder. Mirá, ahí tenés toda la información para que tomes nota, para que vayas rapidísimo a avisarle a tus amigas, a tu sí, familias. Y, y, y no se pierdan este espectáculo. Flavio, gracias no, nuevamente. Gracias un aplauso. Espero volver en otra oportunidad sí. y verlos a ver en qué otro luquete los encuentro. Eh, claro, aprender, Navidad, navideño Listo, Listo, para diciembre. Bueno, no pero saben que por los vi a ustedes voy a hacer un show de Halloween. Ah, ¿En serio? Sí, voy a hacer un show te en el inspiramos. circo Ánima de Listo. Halloween. Bueno, no, no. Si necesitas unos cuando los vi dije tengo que hacer un verdadero show de calaveras. Que asuste. Bueno, <risa> si ne si necesitas unos malos bailarines Nos para algún a número dos, de humor. Claro, no, aquí Frank intenta que te tengo ahora. Ya vos. perfecto, <risa> estoy. Eh. Te ficho, lo que quieras hoy. <risa> <Frank risa>